Ahora, eso sí, esto no nos va a llevar muy lejos si queremos hacer un juego, porque si queremos hacer un juego y es, vale, tengo una cosa que se dibuja y ahora quiero hacer, como os he dicho, tres de tamaños diferentes y con movimientos diferentes. ¿Qué hago ahora? ¿Copy, paste, copy, paste, copy, paste? No, ¿no? Cuando empezamos a coger cachos de código gordos, copy, paste para cambiar dos cosas, tiene que sonar una alarma que nos diga, mm, error, copy, paste, salvo que tengamos un motivo real para hacerlo, nos está indicando que hay algo que vamos a repetir 20 veces y que se cambian valores, eso sugiere que debemos generalizar un poco esa idea para reutilizarla, en vez de copiar, pegar, copiar, pegar, y ocupar más bytes de memoria para hacer lo mismo. sí Es más, si yo quiero hacer un juego, tengo que empezar a pensar que los cuadrados... No solo son cuadrados, van a ser personajes, van a ser cosas que interactúen, que se muevan con formas definidas, que choquen, que cojan objetos, que dejen objetos. A esto va a haber que darle cierta estructura. ¿Sí? Vale, pues visto que hay que darle cierta estructura, voy por un momento a salirme del código y voy a dibujar una idea. ¿Vale? ¿Cuántos habéis hecho algún videojuego? Vale, bien, poquitos, en un videojuego normalmente vamos a necesitar estructurarnos para tener entidades de juego, entidades de juego son los personajes, son los objetos, es el mapa a lo mejor, es cualquier cosa que tenga un comportamiento o una apariencia o objetos del juego, habitualmente en muchos motores se les llama Game Objects. Objetos que utilizamos distintos y que en el juego tienen comportamientos. Y nuestros juegos van a tener muchos GameObjects. Porque nosotros podemos tener tres personajitos en una pantalla, pero a lo mejor tenemos 20 pantallas y hay personajes en otras pantallas. Y a lo mejor hay objetos en otras pantallas. Todo eso hay que darle una forma. Y si empezamos a tirar código como esto, código, código, código, código, esto, a ver... En C y en C++ ya tendréis experiencia en que el código se vuelve inmanejable. ¿Sí? ¿Os imagináis lo que eso es en ensamblador? Es muerte. Si no hacemos el código de una manera en la que tengamos una estructura clara y, una, y la estructura clara de lo que viene es de las responsabilidades que asignamos a cada parte del código. Si hacemos una buena división de esta parte se ocupa de estas responsabilidades de modo que los demás cuando tengan que hacer algo de eso se lo piden a ese, no lo tocan ¿vale? podremos hacer algo que funcione bien y que no nos dé demasiados problemas porque entendamos de dónde puede venir cada cosa que falle o cómo funcionan y se interrelacionan las distintas partes una cosa que tenéis que tener en mente que es muy importante es que un programa siempre es código que transforma datos es el origen de todos los problemas no es el código, es vuestro análisis de los datos y de las transformaciones que hay que hacerle. En este caso nuestro código la transformación de datos es fácil, estamos cambiando dos variables que identifican la posición, a partir de ellas estamos calculando posiciones de memoria y a partir de ello estamos modificando la memoria para cambiar lo que se ve en pantalla. Esas son las transformaciones de datos, nuestro código gira todo respecto a las transformaciones de datos. Y de lo que se ocupa el código es de transformar esos datos. ¿Vale? Esto es así siempre, no porque sea ensamblador. Eso funciona así siempre en cualquier programa informático. Eso puede ser con más o menos complejidad, pero eso es lo que hay que hacer. Datos y transformaciones de datos. Y el código es el que transforma. El problema que solemos tener en nuestros programas es que empezamos a hacer cosas con nuestra mentalidad orientada a objetos, en la que yo creo una serie de datos que van con sus funciones, ¿no? Típico otra serie de datos que van con sus funciones otras que van con sus funciones y me encuentro con que tengo datos por todas partes y funciones por todas partes y tengo cosas que transformas datos y datos por todas partes y además todo interrelacionado unos con otros, uno se lo pasa a otro, otro a otro esto aparte de complicar en muchos sistemas, en videojuegos es especialmente difícil así que hay una arquitectura distinta que separa esas responsabilidades en videojuegos y que es muy utilizada actualmente, digamos está de moda, precisamente por su sencillez y versatilidad. La, arquitecta, la arquitectura se llama ECS, que son las siglas de Entity Component System. Entity Component System viene del hecho de que yo... Trabajo con entidades en mis juegos, pero las entidades tienen distintos componentes. Por ejemplo, si yo tengo una puerta, la puerta puede tener un sprite, una posición XY, un estado, abierta o cerrada. Mientras que si tengo un personaje, el personaje a lo mejor también tiene un sprite, también tiene una posición XY, pero a lo mejor tiene también una velocidad a lo mejor también tiene varios parámetros de estado, o tiene un vector de objetos que ha cogido, tienen distintas cosas. Entonces, normalmente, lo que hacemos es, todos los datos son la C, componentes, componentes, por ejemplo, componente posición, dos datos, x y, y eso es un componente, Vale, ahora veréis a dónde voy con esto, otro dato, un puntero a sprite, componente, tengo sprites en una zona de memoria guardados y punteros a sprites para que un personaje tenga su sprite, un componente de animación que puede tener el estado de la animación y el puntero a sprite, y esos son solo datos, de modo que yo lo que hago es, a partir de estos datos, hago una composición, y de ahí que se llamen componentes, de modo que mis entidades, un personaje lleva uno de estos, uno de estos, y uno de estos, por ejemplo. Vais viendo a dónde voy. Componentes que defino discretamente, todo aquello en mi mundo que tenga posición, necesita un componente posición. De modo que las entidades que tienen un componente posición, son posicionables en el mundo, todo aquello que tenga que ser dibujable necesitará un sprite o en este caso a lo mejor no necesita un color y necesita a lo mejor un tamaño porque si dibujamos cuadrados en vez de un sprite necesitaremos un tamaño en ancho y un tamaño en alto, alto, alto y ancho y un color, ¿vale? Entonces eso sería un componente para cuadrados, ancho, alto, color, componente para cuad dibujar cuadrados, ¿vale? Todo esto son solo datos, y mis entidades de juego son solamente grupos de datos. De modo que yo puedo tener un montón de entidades en mi juego y cada una lo que tiene son sus datos. Y me queda la tercera parte que son los sistemas. Los sistemas, como ya más o menos podríais deducir, son las partes de código que transforman los datos. En los componentes y en las entidades no hay transformaciones, es decir, no hay código, solo son datos. Y los sistemas lo que hacen es transformar los datos, pero de forma concreta. Yo diseño sistemas que funcionan solo para algunos componentes. Es decir, puedo hacer un sistema de física, por ejemplo, a ver si me queda espacio, sistema de física que lo que va a hacer es cambiar las posiciones de los personajes acorde a una velocidad, por ejemplo. Entonces necesitaré un componente velocidad, VX, VI, sería mi componente velocidad. Cualquier entidad que tenga posición y velocidad, el sistema de físicas la coge y la transforma, sumando la velocidad a su posición. De modo que el sistema de físicas necesita entidades, que tengan este componente y este componente. Todas las entidades que tengan esos dos componentes, él las coge una a una y las transforma. Pero no coge las entidades, sino los componentes, o sea, modifica estos datos para todas las entidades. Con esta separación, yo puedo crear un sistema de dibujado, ¿vale? Sistema de render, que es lo que tenga puntero a sprite y posición, lo pinto en esa posición o lo que tenga ancho, alto, color y posición es un cuadrado, lo pinto entonces puedo tener un sistema de render de cuadrados un sistema de render de sprites y estoy si os fijáis, dividiendo las responsabilidades de mi código acorde a los datos directamente cuando haya problemas sé que están en los sistemas que transforman los datos donde ha estado el problema si se han corrompido algunos datos ha sido el sistema que maneja esos datos, salvo que como en este caso en nuestro juego y en nuestra máquina, pues ya sabemos que la memoria no está protegida, que podemos escribir donde queramos, que podemos sobreescribir nuestro código, en fin, muchas cosas. Esta es la base de entidad componente sistema, de ECS. Podéis encontrar un montón de teoría al respecto de cómo funcionan estos sistemas si buscáis en internet o en libros recomendados de la asignatura. ¿Vale? hay un montón de teoría, podéis leer un poquito más, enteraros un poquito mejor, es una arquitectura general, pero claro, nosotros tenemos que tener en cuenta, que estamos trabajando para un Amstrad CPC, vamos a tener que hacer algunos ligeros ajustes, uno de ellos, que no se suele nombrar en esta teoría, yo le añadiría a esta teoría una M, que daría un nombre muy guay, el MEX, una aromatopeya es rara, ¿no? pero bueno, queda bien, porque para todo esto nos falta una cosa. ¿Dónde ponemos los datos? De todo esto tenemos datos, pero claro, yo los dibujo aquí en la pizarra y estamos, guay. hay datos por ahí. No hay datos por ahí. Los datos tienen que estar en algún sitio. Y alguien tiene que ocuparse de ellos. ¿Quién lo hace? Los sistemas. Si los sistemas se ocupan de los datos, ya no son solo código que transforma datos. Ya son código que transforma y gestiona datos vale para evitar que un sistema además de transformar datos que es su única responsabilidad también los gestione normalmente a esto se le añade una cosa que se llaman managers los managers son trozos de código cuya única responsabilidad es poseer vale término traducido directamente del inglés los datos y gestionarlos ¿Qué significa esto de poseer los datos? Viéndolo en nuestro código que tenemos aquí. Yo ahora mismo tengo una X y una Y. Si yo quisiera tener 20 objetos, necesitaría 20 pares XY. ¿no? De modo que tendría que poner algo como esto. ¿Vale? Esto sería, muy grosso modo, ¿vale? Me creo X6 y tengo un montón. Pero claro, ahora viene la siguiente parte. ¿Yo qué hago en un juego? ¿Tengo 20 cosas que están de inicio y ya están? ¿O normalmente en un juego los objetos aparecen, desaparecen, se crean, se destruyen? Los personajes los matamos, dejan de existir, vuelven a salir, aparecen objetos. Entonces hay que gestionarlo. Entonces lo normal que es que yo tenga espacio en memoria, que es esto bytes para guardar todas mis entidades y yo me ocupe de gestionar cuántas tengo ahora. Por ejemplo, podría tener aquí un num que dijera tengo tres y ese tengo tres significa que esta, esta y esta, aquí me... ha habido un 3 que no lo he puesto bien, pero bueno, da igual. Que los seis primeros bytes son tres entidades y el resto, ahora mismo no lo estoy usando y en determinados momentos yo puedo crear una nueva entidad, que significaría pasar a usar los dos bytes siguientes, destruir una entidad, sería quitar dos bytes, no es que los quite, los bytes siguen ahí, solo que yo marco que no los estoy usando, porque tengo tres entidades, ¿vale? Todo ese proceso de ahora uso tres, ahora uso cuatro, tengo reservados 20, o si lo quiero hacer más complicado... Tengo 200 bytes, los dos primeros son una X y una Y, los dos siguientes son un ancho y un alto, los tres siguientes son de otra entidad, yo puedo hacer la gestión tan complicada como quiera, soy yo quien gestiona, toda esa gestión la encapsulo en un manager, manager es el que tiene estos datos definidos y el que va gestionándolos y dando acceso a los demás, de modo que crear los datos decidir cuáles son los que hay y los que no, cuáles funcionan y cuáles que no, cómo están distribuidos esos datos y darle acceso a los demás es lo que hace el manager. Así que un manager crea los datos, se los pasa al sistema, el sistema los transforma. ¿Vale? El sistema no puede cambiar cuántos hay ni nada, solo los transforma y los datos son datos y las entidades solo son colecciones de datos. ¿Vale? ¿Entendido el modelo? Mental? ¿Sí? Bien, pues vamos a intentar aplicar ese modelo en nuestro código así que para aplicar ese modelo en nuestro código necesitamos ahora mismo tenemos posición XY y y necesitamos poder dibujar con lo cual necesitaremos un sistema de render que es lo que estamos haciendo necesitamos poder mover que es el sistema de físicas que hemos dicho algo que mueve así que los sistemas render y físicas y necesitamos un manager para los datos, salvo que queramos hacer varios. Como digo, vamos a hacer un ajuste. Y el ajuste que yo voy a proponeros es, tenemos seis semanas, hacer un sistema genérico que maneje todos estos datos no es fácil. Y si no se hace bien, puede ser lento. Así es que, mi planteamiento es, en lugar de pensar en esto de esta manera aislada, y en lugar de hacer entidad componente sistema, tened este modelo en mente, pero vamos a quitar la C. Y vamos a hacer un entidad sistema. De modo que nosotros definimos ya las entidades como un conjunto de un montón de datos que ya están predefinidos. Y los sistemas, eso sí, solo usarán parte de esos datos. Yo en vez de tener componentes aislados, lo que sí que voy a tener es XY, el puntero, a lo mejor tengo el tamaño, la vx y la vi, pero para cada entidad que yo cree vienen todos. No hago las entidades componiendo partes, porque hacer las entidades componiendo partes es complicado. Tendría que gestionar, oye, esta sí que tiene xy, pero no tiene ancho y alto, esta tal. Eso es complicado de gestionar. Vamos a evitar esa complicación creando entidades que lo tienen todo. ¿Eso tiene un problema? Si yo defino, como antes he dicho, una puerta que a lo mejor no necesita velocidad, la puerta va a tener dos bytes para la velocidad que no usará. Esos bytes se pierden, de esta forma. Perdemos memoria. ¿Vale? Es un precio a pagar, pero sobre todo para empezar a diseñar esto y para ir a tener las ideas claras y para no complicarse muchísimo la vida con esa gestión, merece la pena empezar así. Y porque tenemos seis semanas. Si luego, después, alguno de vosotros dice, oye, ahora que ya lo entiendo, quiero hacerlo más complicado, se puede dar el siguiente paso, que es el de, vale, ahora las entidades, cada una solo sus componentes. De momento, la entidad tiene todos los componentes, o sea, todos los datos, y los sistemas, eso sí, el de física usará solo los datos de física, el que tengamos que hacer de render usará solo los de render, como si fueran componentes, pero las entidades los traen todos, ¿de acuerdo? sí los veo con caras de bah, lo que tú digas total qué más da no ¿Nos has ha soltado un rollo tremendo pues habrá que verlo funcionar no pues si tú lo dices no sí verdad